Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Seguro estarán diciendo que hace la Miscaria a esta hora. Ella no se conecta a esta hora. Pero aquí estoy. Tenía ganas de conectarme más temprano y no me pude conectar, así que aquí estoy. A ver, un ratito voy a ver si estoy realmente. Vamos a ver si estoy aquí. Hello. Me han dicho que ya no les, no Facebook ya no está avisando cuando uno se conecta. Así que vamos a ver si sí. Si, aquí estoy. Ahí estoy. Hay alguien por ahí o no hay nadie. Quiero enseñarles unos embellecedores bien bonitos que he estado haciendo. Son unas bellecitas. ¡Oh! Ahí está María Luisa, ya te vi. Hola María Luisa, ¿cómo estás? Voy a avisarle a mis principiantes. Buenas noches. Si desean, pueden pasar por... Eh, scrapeando con mis caras. Eh, quiero enseñarles los embellecedores. Para que vean más embellecedores. Hola, hola chicas. ¿Cómo están? Buenas noches. Así nomás yo no me conecto en la noche les cuento. Pero tenía ganas de conectarme, a ver qué tal. Hola, hola. Vamos a ver. Ya les pasé la voz a mis principiantes. Entonces ya pueden venir por acá. ¿Cómo están? Estamos con la onda de los embellecedores. Ahora he estado viendo... Que todas las chicas están publicando sus embellecedores. Yo ayer tuve clase de embellecedores con mis alumnas. Así que dije, voy a mostrarles los embellecedores. ¿Cómo estás, Carmen? Buenas noches. Me ayuda mucho compartiendo porque dice que Facebook ya no está notificando a las chicas para cuando eh, siguen una página. Así que ayúdenme a compartir. para que las chicas vean qué lindos quedaron los embellecedores. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas. A ver, ¿cómo les cuento? Ayer tuve una clase hermosa de embellecedores con mis alumnas y aquí están algunos de los resultados. A ver, en realidad algunos, eh, eh, les voy a enseñar los que hice con ellas, ¿ya? Fueron súper sencillitos porque en realidad nosotras con... Eh, en, en principiantes trato de que trabajen con perforadores, ¿no? Con perforadores y no tanto con, eh, eh, con la Big Shot, ¿no? Que es la que nosotros pues amamos, pero en realidad para que ellas empiecen desde cero es mejor trabajar embellecedores con perforadores, ¿no? Hola, buenas noches. Ahí voy viendo cómo van entrando. Buenas noches. Ay, gracias por compartir. Entonces, así vamos enseñando a las chicas. Es importantísimo preparar embellecedores. Les ayuda mucho a, eh, a motivarlas a... Um, a utilizar su creatividad de imaginación, ¿no? Normalmente los usamos para decorar, decorar álbumes, decorar cajitas, layouts, bueno, en fin. Ustedes pueden usar sus embellecedores para lo que quieran. Y generalmente son pequeñitos para que pueda eh, decorar justamente. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Así que estos fueron los que trabajé con las principiantes. La colección eh, que yo usé es una colección de Pebbles, acá se las voy a enseñar, la compré hace bastante tiempo, ahí está, Pebbles, ¿ya? Me encanta y, y he trabajado un montón con ella y sigo trabajando porque cuando eh, compras colecciones pues puedes co comprar y tener un montón, ¿no? Entonces esta trabajé con las chicas, ahí les puse unas florcitas, algo sencillito. A veces me provoca ponerle más cosas, y poner, y, pero no. Después digo, no, ellas son principiantes y si les hago muchas cosas se van a alocar. Entonces este fue uno. Luego trabajamos este, que es un troquel súper bonito, ya con troquelados, ¿no? Eh, y con la mariquita, mire, colocando varias cositas e, encima, ¿no? Ahí hay otro, otro tipo de embellecedor. Hicimos también este de aquí muy sencillita, les enseñé a usar la Big Shot eh, qué máquina es, es mejor comprar no cuál es la que no recomiendo porque hay máquinas que no recomendamos ¿eh? ahí está, aquí hicimos otra no hemos trabajado con perforadores y por ahí para que vean cómo pueden usar eh, sus troquelados hola ¿cómo están? bienvenidas ahí las veo las veo. Gracias por ayudarme a compartir, porque me han dicho que no entran, eh, no salen las notificaciones. Buenas noches, señora Cecilia. Buenas noches, Shirley. ¿Cómo estás? Estos fueron los que les enseñé a las chicas. Uno más por aquí, creo. Este también. Chiquititos, realmente son bellecitas, pequeñitos, ¿no? Ahí están. Siempre con sus frases, eso nunca se puede... Y aquí hay otro... He decidido hacer un libro de embellecedores, solo embellecedores, para que las chicas estén, este es otro que hicimos. Para ir teniendo y, y cuando yo quiera, ¿este qué es? Este es un corazoncito que ha venido por acá, estaba decorando, pero creo que voy a poner este corazoncito por acá. Ahí, ahí encima te voy a poner este corazoncito. Después lo pego. Ya, Estos son los que hicimos ayer. Y hoy día, miren los que hice yo, porque ya cuando tú comienzas a hacer embellecedores, ya comienzas a, a querer hacer varios, ¿no? Y, y ya a las chicas me, me emocioné y comencé a hacer algunos cuantos. Hola, buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Y si les gusta, me dicen, me gusta. Y se los puedo enseñar porque es súper fácil. Aquí va uno. Me gusta siempre que tenga el corazoncito doradito. La cartulina escarchadita. Ustedes saben cómo me encanta esto. Me encanta. ¿No? Aquí ya mezclé otra colección. Otros die cuts que tenía de colección. Unos washi tapes. Así súper sencillito. Tipo eh, cam camarita de Polaroid. Ahí está. Luego trabajé esta cosita hermosa, déjame si no es una bellecita. Y a estas cosas no le quería hacer a las eh, principiantes porque después dije, uy, ahora, ¿dónde van a conseguir el, el corazoncito? El pompón de repente no lo consiguen, aunque sí les pedí, sí si les puse. Ahí está, miren qué bonito quedó es otra bellecita chiquitita, ¿no? Ahí está, súper fácil de hacer solo con retazos. Es increíble cómo pueden trabajar con retazos, ¿no? Aquí hay otro, así sencillito también, pero bonito. Ahí está. Todo tiene cartulina escarchada, eh, eh, espejo y la escarchada. Miren este, Díganme si no es hermosito, chiquitito. A mí me gusta hacer embellecedores y después me olvido de usarlo. <risa> sí, es verdad. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Queremos esos corazoncitos, ¿dónde venden? ¿Cuáles corazoncitos? Estos de aquí, estos chiquititos, estos chiquititos me los regaló cariwi Cari Cariwi hicimos un intercambio, acá les voy a enseñar, y me llegó acá, y me llegó en esta cajita los corazoncitos. Ah, ojalá que entre Cariwi y que nos diga, debe, debe ser en alguna de estas eh, tienditas de mercerías, ¿no? Eh, en realidad no lo tengo aquí porque lo cambié y los tengo aquí, miren. Como estamos puro eh, amor, ahí los tengo en los corazoncitos que me mandó Cariwi. Ojalá que ande por ahí y que nos diga dónde los consiguió, porque a mí me encantan los corazoncitos. Eh, ya, les enseñé este que quedó hermoso también, miren. Ahí está todo con 3D para que se ve así bonito. Y este de aquí también me gustó cómo quedó. Obviamente tiene que verse el escarchado, el dorado, y, pero solamente con retacitos lo bonito que podemos trabajar, ¿no? Estos los hice ahora, así en la mañana, mientras que estaba viendo una serie, Dije, voy a ponerme a hacer embellecedores. Eh, y miren qué bonito quedó. Voy a hacer un libro de embellecedores. Eso eh, se ven muy, muy bonitos, ¿no? Y aparte que los pueden usar. Los pueden usar para cuando necesiten este, trabajar algún cito, ¿no? O una tarjetita. Hola, vilmita Buenas noches. Hoy día no hay clase, pero me metí. <ríe> Me metí para que vean los embellecedores que he trabajado. Y si les gusta, hacemos unos cuantos. ¿Qué les parece? Si les gusta, porque yo estoy aquí preparada. ¿Mm? Estoy preparada para la guerra. Estoy preparada para todo. Estos son, como les digo, los que trabajé con, este, con las chicas principiantes. Estos de aquí, que quedaron súper bonitos. Y estos son los que he hecho ahora. Hacemos uno. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, Sí, dicen. Hacemos unos. Así les contagio un poco el... Eh, eh, he visto las escraperas um, de corazón, puede ser, hicieron un maratón de embellecedores. Después, ¿quién más? He visto varios haciendo embellecedores. Y ya me, me pegó las ganas de hacer embellecedores. Así que vamos a hacer unos embellecedores, ¿qué les parece? Ya. Ya que eh, hoy es miércoles, normalmente yo los miércoles transmito, ¿no? Pues por, por escraperas de miércoles, entonces como que creo que me estoy extrañando mis transmisiones Ahí quedaron bonitos, vamos a preparar unos, ¿ya? ¿Qué les parece? Me ayudan a compartir, ¿sí? Me ayudan a compartir si sí queremos ver el banderín Miss Ay, sí, quedó hermoso, ¿no? Ya, vamos a tratar de preparar algunos. Mis son a ah, Valorios, lo que eh, le puso a esos embellecedores ¡Wow! ¡Qué creatividad! No pensé que también con ellos se podía hacer. ¡Claro que sí! ¿Hoy es jueves? Ah, yo pensé que era miércoles. <risa> ya, muy bien. Entonces, vamos a hacer qué les parece. ¿Ya? Eh, están mis... Yo ya les avisé a las eh, chicas principiantes que vengan por aquí porque así pueden aprender... Hacer otros embellecedores, estos son más sencillitos. Estos también son fáciles, igual con perforadores, ¿no? Pero para que vean qué fácil puede ser trabajar con eh, embellecedores. Miren este punzón, yo ya se los había enseñado, pero se los vuelvo a enseñar. Aquí, tiene aquí, al, este en la puntita del punzón, tiene estos detallitos que tranquilamente pueden ir estos detalles ahí en nuestros embellecedores. ¿Ven? Entonces... Qué bonito queda y que, este, se ve súper, eh, súper lindo. A mí me encanta. Gracias a, a Ceci por haberme regalado este punzón tan hermoso. Bien, voy a, eh, voy a hacer este de aquí. Ya, vamos a ver cuánto nos alcanza, cuánto nos alcanza para trabajar. Y voy eh, enseñándoles algunos. ¿Está bien? Vamos a trabajar este. Bueno, voy a trabajar con esta belleza. Con mi... Con mi chiquitita, con la recién estrenada, dígame si no es linda, es una belleza, a mí me encanta, es rosadita, es de la marca We Are, y recién la estrenada, recién, miren hasta mi plantita tengo aquí, miren, pero voy a comenzar a sacar porque después me quita el... me quita espacio. Ya, vamos a hacer esta de aquí, ya, hoy día es jueves y no me había dado cuenta. Sí, no, me, no te imaginas cómo nos distrae hacer esto. Sí, yo sé cómo se distraen. Por eso es que aquí estoy. Por eso es que aquí estoy. Para, que, para distraerlas un poquito. Y a ver si hacen su libro de embellecedores como... Y después voy a hacer mi libro de embellecedores con ustedes. ¿eh? Y de repente por ahí alguien me dice, Cari, yo he trabajado contigo. Intercambiamos. Y yo me comprometo a intercambiar con ustedes. ¿Qué les parece? ¿Mm? ¿Qué les parece? Ya. Voy a utilizar para hacer este de aquí. Para hacer el que es tipo eh, fotito de camarita de Polaroid. Voy a utilizar estos dos troquelitos que están acá. Vamos a bajar acá. Ya. Ustedes saben que yo no aviso a qué hora voy a salir, si voy a salir. Yo sé que hay muchas que dicen, este, ya, en la hora que van a salir y lo, eh, y lo postean, ¿no? Yo no. Yo salgo cuando tengo el tiempo, cuando puedo, así que en este momento me ayudan a compartir para que más personas sepan que estamos haciendo embellecedores y también llegar a, a más gente, ¿no? Hola, hola, hola, ¿cómo están? Así que me ayudan a compartir. si sí es linda, yo también la tengo, pero yo hago que el troquel marque la placa rosa y no la gris. Bueno, yo la he hecho marcar eh, como me indicaron acá. Y sí, está, está bien, está bien. Vamos a ver, pues aquí está. Es una belleza esta mini. Me llegó con dos folders de embossing, cartulina y eh, las tres plaquitas para trabajar, ¿no? Hola, buenas noches, Amelia. Acá continuamos con las clases de embellecedores. ¿Qué les parece? Entonces, aquí es donde vamos a trabajar, ¿ya? Voy a agarrar, esto es con lo que voy a trabajar, ¿no? Voy a trabajar... Con una colección completa, no, voy a trabajar con retazos, así como me ven aquí, son retazos, no necesitan más que retacitos. ¿ya? Voy a agarrar un retazo, creo que este de aquí, este, este, este, este, este de los corazones, ¿qué les parece? Este, ya. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. A ver, ¿me alcanzará? Sí, justo, me alcanza, qué bien. Me alcanza, me alcanza. Vamos a cortar aquí. Ya, vamos a usar la bebé. La bebecita vamos a usar. Vamos a trabajar aquí. Voy a colocar este por aquí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Vamos a utilizar una cinta, una... Una washi. Una washi. Utilizar. y todavía de, de amor. Vamos a utilizar una washi, washi, por si acaso. Para que nos ayude ahí a ponerle el, el cuadradito en el medio. Vamos a jugar un poquito. Ahí. Yo sé que les gusta, por eso estamos aquí. Por eso nos divertimos con esto voy a poner ahí con esto es suficiente sí suficiente no necesito así vamos a colocar aquí y le vamos a pasar por la, la bellecita por la bellecita así suena pues que se va a hacer ahí está Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Buenas noches. Mi, disculpe la demora, tenía una cita. <ríe> hola, Giovanna. Buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a hacer unos embellecedores. Estoy aburrida. <ríe> Me mentira. Ahí está. Miren qué bonito quedó la mezcla de este troquel con este de acá. Que no son lo mismo, ¿ah? ¿eh? ¿Mm? La mezclita. Ya está. Es lo único que vamos a usar la máquina, creo. Para que la vamos a usar más. Ya la vamos a usar. Quería, quería que la vean, qué hermosa que es. Maca, buenas noches. Esta colección es hermosa, sí. Realmente hermosita. Ahí está, ¿ya? Vamos a sacar a la, a la bebé. Hola, Cariwi, buenas noches. Por favor, ayúdenme a compartir. Voy a dejar, estoy diciendo que voy a hacer embellecedores y que la que haga embellecedores conmigo vamos a intercambiar. ¿Qué les parece? De amor. Bien, ahora lo que voy a hacer es colocarle una cartulina rosadita por debajo una cartulina rosadita por debajo no tengo preparado nada en especial ¿ah? aquí con ustedes, nomás corto pego, ahí podría sacar la cizalla y ¡clap! cortar pero para qué si aquí podemos utilizar la tijera está Ay, qué bonita, por favor, dígame que, dígame que sí, dígame que sí. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Están? Pues oh, ya se fueron, creo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Ahí está, ya. Esta lo vamos a colocar así como, como está y lo vamos a pegar. Vamos a pegarla silicona ustedes aquí podrían poner un pedacito de acetato también podrían poner un pedacito de acetato podrían también levantarlo un poquito con goma eva ¿no? la levantan un poquito y ya lo hacen 3D todo se puede hacer todo, todo, vamos a levantarlo si lo levantamos Esta no la levanté, pero vamos a levantar acá tenemos ya un montón de tiempo. Tenemos un montón de tiempo. <risa> Hello, buenas noches. Ahí, este. Ahí. Voy a hacer unos delgaditos. Vamos a levantarle para que se vea bonito. No le voy a poner acetato porque no he traído acetato. Esa la hice bien plana. Así que esta la vamos a hacer levantadita. Hello, buenas noches Pueden troquelar también de la misma forma Y ya les queda el, la forma de, de lo que han cortado ¿no? Yo que ahorita acabo de pensar que podemos hacerlo Pero ustedes pueden troquelar un foam, punto Y ya les queda lindo Gracias por los corazoncitos, se agradece se agradece. ¿Quién va a ser embellecedores conmigo? A ver, dígame. ¿Quién va a intercambiar conmigo embellecedores del amor? ¿Quién se atreve? Ya vamos a pegar así, así. Y este pedacito acá. Este pedacito aquí. Hola, buenas noches. Compartido. Gracias. Vamos a ver. De repente podemos hacer un sorteito con todas las que compartan. Ya. Recuerden que a mí me ayuda mucho compartiendo, ¿no? Entonces, y así nomás no salgo de noche. Así que si tengo gente de noche, voy a comenzar a salir más seguido a no ser que tenga clase. Si tengo clase, ahí sí no puedo salir. Pero si no tengo clase y estoy un poco creativa, eh, entro en la noche. Ya. Ya le puse. Ya le puse. Ahora sí, vamos a poner aquí en gimita Para que se vea ya levantado. Miren qué diferencia, ¿no? El levantado con el chat. Este ya lo pegué porque... Ya para, para avanzar el embellecedor. Pero más bonito se tiene que ver sí o sí. Levantadito. Ahí está. ¡Mmm! Hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo tengo harto tiempo, voy a hacer embellecedores. ¡Eh! Dice, buenas noches, yo mis, dice Marela, Porfis. Ya pues, se ponen a hacer todas embellecedores y hacemos un cupido secreto. ¿Qué les parece? Ahorita lo armamos el cupido secreto. Dios, me encanta este mes, me encanta, me encanta. Ya, ahora sí eh, le comienzo a decorar con retacitos de washi tape. Como vengan. Ah, aquí le hice un borde. Ay, con cartulina escarchada. Vamos a traer la cartulina escarchada. Vamos a traer la cartulina escarchada que está. Que se vea hermosa. Hermosa, hermosa. Ya, hola Ceci G, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Voy a hacerle un bordecito así, delgadito nomás. No utilizo eh, la cizalla. Yo realmente sí soy un poco recta. No, un poco no. Bien recta. Así que yo le doy así. Y ya está. Momento. Me acomodo. Me acomodo y ahora sí vuelvo a pasarle en donde yo vea que necesita. Y ya está. Ya si ustedes son un poco más perfectitas, ya pues usan su... Ahí está el bordecito. Está, está pegando, está pegando. Está pegando. Ya. Listo. La cosa es que brille. Que tenga su brillito. Ya, muy bien. ¿Quién va a hacer embellecedores conmigo entonces? Me parece excelente. Bien genia scrapera. Eh. <risa> Bien genia scrapera. <risa> ya está. Eh, ahora sí, le hacemos, le hacemos sus detallitos. Los banderines se usan mucho en el scrap. Entonces yo agarro mis retazos. Voy a agarrar un pedacito de washi washi. Pedacito de washi. Voy a cortar un pedacito de washi acá. Ahí, este pedacito, vamos a ver, voy a ponerlo por acá para ir probando. Después necesito un retacito. Rojo no le voy a poner. Este color sí le puedo poner, este color. Y sigo cortando yo. Así, ¿ah? ¿eh? No le tengo miedo yo a la tijera, de verdad. Mi mamá siempre dice, tú agarras y coges nomás la tijera. Bueno, voy haciendo uno más grande, otro más chiquito. Este va a venir acá, este va a venir acá. Y voy a agarrar otro oscurito, negrito, este puede ser. Ustedes me dicen nomás, ¿ah? ¿eh? Voy a agarrar este mismo. El mismo ancho, solamente que un poquito más larguito. Ya, no me pidan medidas, ¿ah? ¿eh? Esto no es con medidas. Esto es tu manito nomás. Tu manito, tu manito. Ya. Acá, una, dos. Y el del washi voy a ponerlo acá. Ahí, ¿eh? así. Ya, muy bien. Entonces, ahora sí, con una tijerita chiquita. ¿Están ahí o no están ahí? Buenas noches, pati. Buenas noches, chicas. ¿Cómo están? Un banderincito, así. Ahí, se usa mucho, mucho el banderín en el scrap, así que eh, hay hasta troqué este, perforadores. Tengo perforador de banderín, pero ¿para qué no? Es tan fácil hacer un banderín. Ahí. Vamos a poner aquí este y este de aquí. ¿Cómo están, chicas? Buenas noches. Corto la mitad, luego aquí y luego aquí. ¿Ya? ¿Ya? La que no tiene ese troquel que yo estoy usando para esto. ¿Qué cosa haría? A ver, dígame. Le voy a, a ese sí le voy a dar la medida. ¿Qué cosa podría hacer? A ver, ustedes que son súper creativas. A ratito, esta esquinita. Ya. Ahí está. Si no tienen el troquelito para hacer lo que yo he hecho, ¿me pueden decir qué tendrían que hacer? Este de aquí, lo voy a bajar aquí. Creo que aquí. Ahí. Vamos a poner acá. Sí, está perfecto. Ahí. Este es washi -té. A ver, no las leo. ¿Qué tendrían que hacer si no tienen el rectángulo? Mis, ¿cuánto mide el banderín? Lo quiero hacer igual. ¡Ja, ¿Cuánto mide el marco? Ya, el marco les voy a enseñar cuánto mide, ¿ya? Voy a medirlo con mi regla, con mi regla dorada, con mi regla dorada, voy a medirlo. El marquito polar hoy, vamos a ver cuánto mide, ¿ya? Mide 6 por, en centímetros, 6 por 9, ¿ya? 6 por 9 mide el marquito polar hoy. Y el cuadradito, 4 por... Cuatro, debe ser. Cuatro por 4 Ahí está. ¿Qué tendrían que hacer entonces? Hacen su rectángulo. Luego con la, el lápiz forman su cuadrado. Y con su cúter lo cortan. Hacen la ventanita y listo. ¿Ya? Es fácil, ¿ah? ¿eh? Yo lo estoy haciendo porque tengo el troquel, pero es fácil lo que estoy enseñando. Ya, ahora... Ahora sí, ¿no? Con cuchilla. Muy bien. ¿Quién dijo con cuchilla? Gaby. Uh -huh. Cortar con el cúter. Eso, Carolina. Cortar un rectángulo y poner encima el cuadrito. Exacto, exacto, chicas. Ayúdenme a compartir, por favor. Este lo voy a colocar aquí. Ahí. Oye, pero definitivamente queda más bonito cuando está levantado. Yo veía este y decía, esto está muy chato. ¿Por qué no lo levanté? Ya, ahí. Y ahora vamos a ponerle un muñequito, ¿no? Yo ya tengo unos muñequitos acá que yo he ido cortando. Y de repente, pues, no, esto está muy grande. Este está, esta maquinito me gusta. Esta máquina, esta, esta. Esta podría ser. Ahí. Ahí. Ahí tendríamos que ver, este es el helado que yo usé, ¿ven? Ahí el helado. Pedro podría ser la maquinita. Podría ser los enamorados. Ay, me gustan los enamorados. Los osos enamorados. Los zorros enamorados. Los zorros. Ese zorrito no, que se lo voy a hacer Miren, cualquiera que usted. A este mí me gusta. La flor, Ay, porque me llama la flor. La flor me llama la flor. Aquí hay otro. ¿Ven? Ustedes ya tendrían que ver qué cosa es lo que le pueden poner. Yo creo que me voy a quedar con los enamorados, los zorros. Ahí. Se salga por aquí, por allá. Ya. Me voy a quedar con los zorros. También los voy a levantar a estos de aquí. Los voy a pegar ahí. ¿Cómo están? Buenas noches. Cortar un rectángulo, sí. Muy bien. ¡Excelente! Ayúdenme compartiendo, por favor. Ayúdenme compartiendo. ¿Puede salir del, del marco? Sí, puede salir del marco. Ahora sí vamos a ponerle a los zorritos. Les vamos a poner... Vamos a levantarlos un poquito a los zorritos. Este es muy poquito, así que vamos a levantarlo con este. ¡Ay! Pero a la hora que se pegue, espérense un ratito. Yo lo voy a levantar así. para que, eh, que Se supone que este lado es para la, eh, para la fotito, ¿no? Ahí. Me gustan. Los muchachos están bien enamorados. Aquí están los muchachos enamorados. Ahí. Perfecto. Qué bonito. Y ahí el be mine por acá lo puse aquí. be mine aquí lo vamos a poner. ¿Qué les parece? Ay, pero qué lindo. No es por nada, pero qué lindo. Ahí está. Su embellecedor. ¿Qué tal? Yo no tengo nada de herramientas aquí en Lima, pero estoy escrapeando con tijera y cúter. Suficiente. Suficiente, Marela. Tijera y cúter, suficiente, no necesitan más. ¿Para qué más? Ya está. A ver. Aquí le podría adicionar, si quiero, un corazoncito, le podríamos poner unas perlitas. Yo lo veo suficiente porque los osos, los osos, los zorritos están grandecitos y yo creo que con eso está bien. Be mine puede ser la frase o ahí encima de esta frase podríamos poner otra frasecita, ¿no? Como un love you, una cosa así. Ahí. Pero lo vamos a cortar. Ahí. Ahí. Y lo volvemos a levantar. Todo levantadito. hecho. Okay. Así que voy a hacer un libro de embellecedores. Y voy a intercambiar con quien me mande sus embellecedores que ha avanzado. Ahí está. Ay, ay. Encimita ahí lo vamos a poner. Ay. ¿Ya? Miren la diferencia del levantadito con el que no está levantadito, ¿ah? ¿eh? Está más bonito el levantadito. Ponga chuequita, no te ponga chuequita. Ya, ahí está. Primera embellecedora. ¡Ay, qué bonito! ¡Bravo, bravo! Corazones, corazones, chicas, corazones, por favor. Para chinchitos, para hacer otro. Corazoncitos para hacer otro. ¿Quién está compartiendo para que entre al sorteo? ¿Quién está compartiendo para que entre al sorteo? <risa> Gracias, Giovanna. <risa> Buenas noches. Quedó lindo. ¿Te cambio el señor de chocolate? Oh, sí, cambio. Atraco, atraco por chocolate, atraco. Vamos a hacer este. Facilito, facilito, facilito, facilito. Vamos a hacer este. Vamos a bajar acá. Ya. ¿Qué necesito? Una perforadora de escalo, como esta que está acá. Ahí está. Cartulina doradita. Ay, cómo me encanta esta cartulina. Ahí está. Cartulina doradita. Cartulina escarchada. Este de aquí es de 2, ¿ya? Este scallop es de 2 pulgadas. Cartulina escarchada. Voy a troquelar de 1, no. De, de, de, de, de uno y medio. Circular. Circular, circular. Ahí está. Mientras más brillo, más. Más me gusta cuando tiene más brillo. Voy a hacer un banderín ahora que atraviese todo el, eh, el escalo. ¿Ya? Vamos a ponerle un colorcito vibrante. pues ser rosadito. Lo bueno es que acá ustedes no se van a equivocar. Porque todo combina, ¿no? Todo contra todo. Todo combina. Este de aquí podemos poner. Este rosadito. Eh, de hecho, ustedes también pueden tener ya tiritas, entonces van buscando, miren la cantidad de tiras que tengo acá miren nada voto les aseguro que ustedes tampoco, nadie vota nada, este es el que voy a usar este es el que voy a usar creo. a ver sí, creo este voy a usar entonces no voten nada no voten, todo les sirve Ya cambio, cambio. Voy a cambiar por helado, cambio. Buenas noches. Hola Sandrita. Hola mis cari. Aquí viendo el refuerzo de la clase. <ríe> Muy bien, Rosemary. Muy bien, qué bien. Aquí reforzamos a las principiantes también. Estoy súper contenta porque las madrinas también están contentas, pues. Ellas me cuentan que, este, que las ahijadas se están comunicando, que son lindas. Ay, lo máximo. Estoy contentísima con este eh, que yo puedo avanzar con las chicas. Acá le voy a poner doble, ¿ya? Doble, doble. A ver. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Las ahijadas se, eh, se han presentado muy bien. Ahí está. Y este, en vez de ponerlo atrás, lo voy a poner aquí. Ahí mejor lo voy a poner. Ahí. ¿Ya? Este está por atrás, este lo puedo poner aquí. Pues se puede ponerlo por atrás también. Aquí ya va a depender de cómo les gusta más. Vamos a hacer un, un cambio acá y lo vamos a poner aquí atrás. ¿Ya? Ahí. Primero voy ordenándolo, lo voy acomodando y luego, luego lo pego. Siempre lo acomodan primero y luego lo pego. Ya, nunca, este, después hay un rosadito que este de acá me gusta. Este, sí, con tal que brille, ustedes saben que yo que brille, con que brille es suficiente. No necesito más. A ver, ahí, ya, seguimos haciendo banderines, ¿ah? Ahí, aquí, y ahí lo voy a checarlo un poquito saben que el banderín con una tijera de precisión mejor ahí ya se este va a ir aquí encima ya acá por acá ahora sí saco los papelitos los papelitos los papelitos los papelitos ¿Cómo están? ¿Compartido? ¿Me están ayudando a compartir? ¿Sí, no? Ah, Muy bien. Eh, y ahora sí busca el muñequito que quiero que vaya ahí. Mm, vamos a ver qué quiero. Muñequito, este de aquí. que dice Es un cajoncito que dice febrero 14. Y lo voy a poner por acá. Ahí. Ahí. El febrero 14 y que este se baje por acá. Ah, sí. uh -huh. Ya. Ahí queda. Vamos a pegar. Creo que siempre lo voy a poner acá atrás. Me gusta más por atrás. Sí. Entonces, vamos a echar la gomita y vamos a pegar. Pero es cuestión de gustos, ¿no? Ahí. Vamos a colocar este pegadito nomás. No le voy a echar. Voy a bajar ahí. Ajá. La que no le guste, así muy brilloso, así muy escandaloso, como le gusta la Miscari. ¿eh? Ustedes usan sus cartulinas normales, ¿ya? No escandaloso como la Miscari. ¿Ya? Y a este sí le voy a levantar. Vamos a levantarlo con estos dotcitos. Vamos a levantar aquí. Vamos a poner unos dotcitos por aquí. Ahí. Y acá. Gracias por compartir, chicas. Gracias. A ver, este aquí y este aquí. Y vamos a poner este 14 de febrero acá. Ahí. ¿Ya? Y ahora vamos a, a cortar un corazoncito, chiquito nomás. Miren, este es de Art de 5 octavos. Y vamos a, um, a cortar un corazón. Un corazoncito y lo vamos a pegar aquí atrás. Aquí atrás. Listo. Otro embellecedor. ¿Ven que no es mucho trabajo? Vamos a ver a quién, a quién, con quién voy a compartir estos embellecedores, ¿ah? ¿eh? Vamos a ver con quién vamos a compartir. ¿Seguimos o ya me voy? Me voy, creo, ¿no? Ya se aburrieron. ¿Seguimos o nos vamos? ¿Qué hacemos? Súper compartido. <risa> ya, vamos a hacer otro, ¿Ya? Vamos a hacer esta cosita de acá, chiquitiquitica. Díganme si no es una bellecita. ¿Con qué? Con un clipcito Así, un clip sencillo, común y silvestre. Vamos a bajar. Y como ven, siempre estoy usando las mismas cartulinas para que jueguen, todo haga jueguito. Voy a utilizar un clip. Un clip, un clip. ¿Dónde está este clipsito de acá? Voy a utilizar este clipsito. Este doradito. Y vamos a cortar una cartulina. Un cuadradito necesito, ¿ven? Un cuadradito. Hola, hola. Buenas, buenas. Este puede ser. Ya. Tengo que... Aquí sí tengo que tomar una medidita de todas maneras, para ver el largo... Es de 3 centímetros, más o menos. Ahí están mis pelos, mis pelos rojos. Es de 3 centímetros, más o menos. Así que, más o menos, vamos a marcar en 3. ¿3, exacto? Sí, 3. Aquí en 3. 3, 3, 3. ¿Qué vamos a cortar acá de frente? No voy a marcar ni nada, voy a cortar. Ay, Les digo, el tamaño el largo porque siete, pero yo he cogido el que me llegó acá en mi mano. No, no no hice una medida exacta. Ahora sí, sigue, seguimos. Muy bien. ¡Ay, tan linda la Claudita, Sandra! Entonces, lo que voy a hacer es ver si le entra. ¿Le entra bien? Vamos a bajar acá. A ver, le entra perfectamente, justo así como yo quiero. ¿Mm? Entonces, ahora sí, ya lo doblo, aquí así, lo doblo, vamos a doblarlo. Pero, como yo quiero que quede así, como un banderín, voy a hacer esto. Voy a doblarlo y voy a hacer esto. Ahí, Ahí voy a hacer, para que se vea este lado de acá y este lado de acá, ¿lo ven? Ahora sí, agarro mi tijera, yo le veo más o menos la mitad, ¿no? Que pues si ustedes quieren ahí, buscan la mitad y cortan uno por aquí y otro por aquí. Ahí, y el otro igual, ahí, uno aquí y otro banderines, usamos muchos banderines en el scrap, mucho, mucho ahora sí, vamos a ver si entra perfectamente tiene que entrar les gustan mis uñas son mis nuevas uñas ahí ya, esta, esta me parece que lo he hecho un poquito más grande ah sí, el clip es un poco más grande, miren por eso me ha dado más más, eh, más ancho, pero ahí está, me da más espacio también para, para trabajar aquí adentro. Ahora lo único que vamos a hacer es pegar. Vamos a pegar. Así es como trabajamos en la academia, chicos. Todos los martes, lunes, miércoles y viernes para las principiantes. Luego durante todo el año estamos en la academia martes y jueves. Ahí está. Y ahora sí, ya busco un par de, eh, de corazoncitos. Ahora voy a, voy a troquelar con este, con el de uno. Vamos a troquelar un doradito. Y un dorado y uno de este color. Y ya está. Vamos a colocar un corazoncito por acá. Y un corazoncito por acá, así. Ahí. Ahí. ¿Ya? Y ahora sí buscamos una piecita para que vaya aquí encima. ¿Ya? Algo chiquito nomás, no puede ser muy grande. Mm, voy a dejar los guachitos por acá. Mm, mm, mm, mm, mm, mm. Este de aquí es una hermosura. Estos pajaritos, miren. Y este, you y me. Yo y mi, ahí puede ser, ahí como que están dándose besitos, piquito, piquito, al corazoncito, miren cómo no pego nada hasta estar segura, y este va a ir acá en semilla. ahí, ya, entonces como yo ya sé, ahora sí ya pego, uno por acá, Otro por aquí. A estos también les vamos a poner sus bolsitos. Para que se levanten. A ver, ¿con quién voy a intercambiar embellecedores? ¿Quién va a ser los embellecedores? ¿Ah? Me mandan, ¿ah? Y me dicen, Cari, estoy haciendo los embellecedores. Entonces, la primera que termina conmigo, con todo y el embellecedor, eh, intercambia conmigo, y si veo que hay más que está que han hecho, las hago intercambiar entre ellas, entre ustedes. ¿Qué les parece? Porque si programo un intercambio, después sí que no, no me mandó que no lo hizo, que me faltó a mí, que Cari mira lo que me pasó. Ay, no, y después quedó mal. Mm, ya, este de aquí puede ir, y si no, podemos ponerle uno de estos. Cutie pie. Este también podría ir por acá, sí, ¿no? Ay. Ay. Ay siempre sus palabritas. ¿ah? No se van a olvidar nunca. Ay, salió. Salió volando. Este podría ir acá. Cutie pie. Ay. No sé cómo este eh, salió como please pick me. Acá. Please pick me. Aquí puede ser cutie pie. Puede ser este, puede ser este. Yo creo que ahí lo vamos a dejar para que se vean los... Sí, vamos a dejarlo. ¡Ay! Así Ya, ahí. Para que hagan jueguito. Ahí está. Listo. Quedó otro. Miren qué fácil puede ser, puede ser hacer embellezadores. Miren qué fácil. ¿Quieren más o ya me voy? Estoy preparada. Estoy preparada para todos. Para estos también estoy preparada. Me dicen nomás. Me dicen nomás. Vamos a ver a quién con quién voy a intercambiar embellecedores. Vamos a hacer este. Este. Este, este, este, este. A ver. Compartido. Seguimos. Sigue. Seguimos. Más, please, más, más, más. Ya, vamos a hacer otro. ¿Ya? Vamos a hacer este de aquí. Este, es una bellecita, ahí, ya, yo lo que he usado es mondadiente, mondadiente, ya, entonces, me compré esos mondadientes de colores, podríamos usar para eh, lo que estamos haciendo, o bien blanquito, o bien rojo, o bien rosado, todos los colores que estoy usando, ahí, Cualquiera de ellos puede ayudarlos. Me pregunta la marca bondadientes de plástico. Esto es fácil de encontrar, pero yo ya las conozco, todos me quieren preguntar. Vamos a hacerlo, ¿de qué color lo vamos a hacer? Ahora lo vamos a hacer blanco, porque este de aquí está rojito, lo vamos a hacer blanco. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar el mondadiente por los dos lados. Uno y dos. Ahí. Más o menos, porque después voy a seguir cortando. ¿Ya? Y ahora voy a usar. Ya no voy a usar este color oscuro. Voy a usar un. Voy a usar un rojito. O un rosadito. ¿Qué retazo puede ser este también? Este clarito puede ser. Este también puede ser. Ay, los brillos. Los brillos, mis cari, los brillos. Mm, sí, creo ese. ¿Qué dicen? De los de todos los retazos que tenemos aquí, que tenemos miles, ese puede ser el indicado. Ya, rosadito. entonces Muy bien. Entonces voy a doblar, a ver el tamañito. Quiero ver, porque si no, si me va a salir muy chiquito, no. No puede ser este, porque creo que me va a salir muy chiquito. Creo que este. Este de aquí va a salir. Sí, si no me sale muy chiquito y no, no hay gracia. A ver. Y yo me, me mando de frente a cortar, ¿ah? Ya. Así se achueca. Así se chueco Después ya me comienzo a ver en dónde me achuequíe. Y este... Y lo acomodo. Mm. Ahí. Que vean que solamente se necesitan retacitos. A ver, voy a ver más o menos el tamaño que he hecho este. Para darle más o menos al tamaño, me falta un poquito. Entonces, ahí. ya ¿Cuál es el final? Porque me van a preguntar por qué el tamaño final. Es de tres y medio, ¿ya? El tamaño de abajo es, depende de ustedes. Lo voy a hacer de 4, un poquito más largo que este. Vamos a ver cómo queda. Y todos son pruebas, pruebas, chicas, pruebas. Ya. Y aquí sí voy a hacerle las partes de aquí. Ahorita les voy a enseñar. Ahí. Ahí. Entonces este va a venir acá. Chichiche. Ahí. Se va a venir ahí y necesito otro del mismo. Hoy Casi agarro este. <risa> casi agarro este. A ver. Si ¿sí están entendiendo lo que estoy haciendo, ¿no? Me encanta hacer embellecedores. Me encanta. Me ayuda a. A despertar mi creatividad. Ya. Entonces son dos cinturoncitos eh, que vienen a ser las asitas que van a agarrar el banderín. Doblados por la mitad. Seguro quieren el tamaño. Yo sé que quieren la medida. Casi lo haya hecho yo a mano. Un centímetro delgadito. ¿eh? Por dos. Ya. O sea, cuatro. Que se está por la mitad. ¿Sí? ¿Me entienden, no? Estoy hablando cheno. ¿eh? ¿O estaba hablando cheno? Qué linda su tijera, mi dorada. ¡Ay, mi tijera! Sí, mi tijera dorada, hermosa. Es de Fiscal. Fiscal Corazón. Ya, seguimos. Entonces, este va a ser el que va a agarrar el banderín. ¿Ya? ¿Dónde está? Lo hemos trabajado, así va a agarrar, ¿ya? En blanco vamos a hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, uno por aquí. Y voy a agarrar el otro por acá, así. ¿Ya? Entonces, vamos a agarrar la silicona y vamos a pegar uno. Ahí. Vamos a pegar bonito. y vamos a pegar otro. ¿Me están ayudando a compartir? Voy a hacer sorteo y, y al final la que gane... Tiene que haber compartido. Yo misma voy a revisar, ¿ah? Tiene que haber compartido. Ya, ahí está. Miren, esto no importa eh, que la medida sea exacta, ¿ah? porque luego yo lo voy a poner acá, miren. Ahí. ahí lo voy a poner. ¿Me entienden? ¿Sí? Lo estoy haciendo un poquito más grande. Quiero que se vea un poquito más grande, porque los muñequitos y las cositas que tengo son grandecitos. ¿Ya? Por eso estoy haciendo un poquito más grande. Otro, otro, dice Ceci. Otro, otro. Buenas noches, mi cari. Qué bellecita veo. Uy, sí, estás viendo bellecitas. Son embellecedores. Embalacement. Así se llaman. Embalacement. Ya. Vamos a pegar. Miren cómo vamos a pegar este a ver, silicona, ayúdeme. Así, así, así, así, así, bien encadito. Y lo vamos a poner aquí. ay ay ahí, Qué bellecita, ¿no? Por favor. Este, como les digo, lo estoy haciendo un poquito más grandecito que esta muestra. Un poquito nomás, más grandecito. Porque quiero poner este, el zorrito, ¿ven? Por eso lo hago un poquito más grande, si te quiero poner el zorrito. Vamos a ver si puedo poner eso, el zorrito. Ya, yeah, ahora sí. Igual, más o menos vemos la mitad. Si este tiene tres, la mitad es uno y medio. Yo sé que ustedes en medidas quieren ser exactas. Yo no me estreso con las medidas, pero entiendo que hay que ser entonces, cortamos por la mitad y luego agarramos y hacemos el banderín. Ojo que el banderín puede ser así, como se los estoy enseñando, así. O puede ser, el final puede ser así, ¿no? A ver, vamos a ver. Ah. Ya. Aquí ahorita voy a hacer otro. Rapidito nomás. Ya, ponte que es así, ¿no? El, el banderín también puede ser así. O sea, la mitad. Y... Luego agarramos el otro pedacito para que quede igualito, ¿ya? Yo pensé que tuvieron una regla en mí. Ahí. Ya, también puede ser así. O también hay otra forma de hacerlo, pero ya las voy a, voy a este, aburrir. Ya, que quiero que el, el zorrito vaya ahí. Entonces este zorrito va a ir aquí. Vamos a decorar ahí. Ahora me faltan mis corazoncitos. Les quiero ponerle a todos. Les quiero poner los mismos corazones. Porque quiero que todos hagan juego. ¿Vieron? Entonces. Un corazón acá. Y otro corazón dorado. Este va a venir acá. Y este va a venir por atrás. Porque yo cuando levante. El osito, el zorrito, se va a levantar un poquito. Va a ir así, ¿ya? Así. Ahí. Y la palabrita seguramente va a venir acá. ¿Ya? Entonces, vamos a pegar. ¿Les gusta los embellecedores, los embellishments? Esto es lo que hemos estado enseñándoles a las alumnas, a las principiantes. Obviamente, con su respectiva teoría, ¿no? Como tiene que ser. Ahora sí, a levantar esto. Ay, me quedan negritos. Me quedan negritos. Ya no me quedan blanquitos. Ahora sí. El zorrito por acá... Y este va a venir aquí encima. Corazón. Ajá. Súper fácil esa. Súper facilito. Quiero que vaya encima. Que esté encima su corazón. Ya está. Ahí. Ahí. Ya, y le vamos a poner True Gentleman, no, no. Uh, ya, yo tengo una, a mí me gusta mucho usar este tipo de letritas más pequeñitas, como si estuvieran escritas a máquina, así que vamos a poner Love, Love, ahí. Ahí se dice lobe, entonces aquí love no. Soso. Soso. -so, ¿Qué significa soso? -so? <risa> ¿Qué significa soso? -so? X, X, O, es X. X, O, X, O. Ay. Ay. Ahí quedó. Ya. Ahora sí, lo que le vamos a poner son estas bolitas. Hoy ¿saben ahí? Estoy yo solita acá, Tontiana. Estos de aquí, estas perlitas, esto le vamos a poner a, eh, a, los, al, a los extremos del palito. Pero voy a achicar el palito. Voy a achicar el palito para que quede más o menos aquí. ¿Ven? Ahí, más o menos. Ahora sí, no prendí la silicona Este va a venir aquí y el otro va a venir ahí y Miren qué bonito quedó Oh, hermosa, ahorita. Bueno, mientras se pega la silicona Las leo, ¿qué les parece lo que estamos haciendo? Súper fácil, ¿no? A ver Ahí Aquí estamos avanzando Estamos avanzando. Me queda este y terminamos. A ver, las leo. A ver, las leo. Las leo, las leo. Besos y abrazos. Así es. Soso es besos y abrazos. Soso, hacks and kisses. Abrazos y besos. Soso, besos y abrazos. Hacks and kisses. Así es. ¡Ay, qué lindo que están participando! Voy a llorar. Miren qué fácil estos embellecedores. Realmente yo ayer me quedé con las chicas como dos horas y media haciendo la clase, pero es que no fueron solo embellecedores, ¿no? Trabajamos, eh, les enseñé el uso de la de la Big Shot, les enseñé varias cositas. De aquí voy a hacer otro, otro banderín con este. No voy a botar nada, voy a botar. Nada, nada, nada voy a botar. Bien, lo terminamos. Este de aquí generalmente tiene un pegamento muy, muy, muy este... No tiene un buen pegamento, así que me van a echar su pegamento ahí, ¿ya? Porque este no tiene buen pegamento. Ahí. Ahora sí. Ya, a ver, silicona. Silicona. Voy a echar un poquito aquí. Ahí. La verdad es que ahorita queda la... Ay, espérense. Ahí. Queda un poquito de silicona Pero después cuando se seca Ya le saco la silicona Ahí está A ver ¿Qué les pareció la cosita? Hermosita Ahorita está con la silicona Pero después le saco la silicona Y queda linda Ya Qué bonita, ¿no? no Ay, no es por nada, pero están quedando hermosos. Y tan sencillitos. Vamos por el último. El último y nos vamos. El último y nos vamos. Hack and kisses. Así es. Hack and kisses. Qué hermosito. Muy bonito, Moniquita. Gracias. Bien. Ahora el ultimito. ¿Ya? ¿Cuál es el ultimito? es este, esta cosita hermosita, miren, ahí está, aquí les doy la vuelta, ahí, así, bien sencillita también, igual con el palito, ya, con el palito, vamos por el palito, este fue rojo, blanco, fucsia, vamos a trabajar con, no, con fucsia, me gusta el fucsia, vamos a trabajar con el fucsia, ya, para hacer los banderines que ven aquí, ahí, tenemos que hacer tres banderines, ¿ya? Puede ser uno más largo, uno mediano y uno chiquito, también puede ser, o pueden ser los tres iguales, eso no interesa mucho, ¿ya? Lo importante es que sean tres. Entonces, como yo tengo aquí ya varios retazos, como pueden ver, todo es con retazos. Entonces, no pierdan sus retazos porque pueden hacer sus embellecedores con sus retazos. Voy a trabajar... Con esta cartulina, con esta y la negrita, porque la combinación es así, ¿no? Entonces vamos a trabajar con, con esas tres. Voy a llevar esto para acá para que ya no me quite espacio. Ahí. Eh, y vamos, de hecho que por ahí debo tener más tiritas, eh, ¿no? Así de delgaditas, pero quiero que vean que ustedes mismos pueden hacer sus tiritas. Ahí está. ¿Qué tamaño fue? De uno también debe ser. Uno y medio. ¿Ya? De uno y medio. Vamos a cortarlas todas. De uno y medio. A ver. Este que yo ya tengo de modelo. Ya solamente corto. Ya. Y este pedacito. Que también ya tengo de modelo. Ay, perdón, creo que no estoy trabajando ahí con ustedes. Vamos a cortar este de Ya, ahí están. Las tres tiritas que necesito. Uno, dos, tres. ¿Eso es un palito de chupete? No, este, Vane, es un mondadiente. Mondadiente. Hoy no duermo haciendo embellecedores, ya se volvió adicta. De verdad, es volverse a dedicar. A mí me encanta. Y justo eh, haciendo la clase con las alumnas, con las principiantes, dije, ¡ay, voy a hacer más porque me encanta! Y como tengo tanto retacito, ya, ahora sí, lo doblo. Doblo este primero, doblo el que sigue. Doblamos los tres. ¿Ya? Y ahora sí, lo probamos aquí. Eh, a primero vamos a cortar la puntita de acá. Y aquí cortamos, ¿ya? Porque acá tiene que ir la, eh, el pomponcito, el pompón bebé. Entonces, cortamos aquí y ponemos uno acá. Ya, esto es muy largo, voy a cortarlo. Solamente estoy probando. El ancho también, de repente es muy grueso. Entonces, voy probando. Este va a venir acá encima, o también pueden hacerlo debajo, pero a mí me gusta la, me gusta que esté encima, ahí, y este va a venir acá, ahí, ¿ven? Entonces, sí, está bien, para mí está bien eh, el, el ancho, si ustedes quieren que quede un poquito más, eh, más larguito aquí, entonces lo achican, ¿ya? Creo que lo voy a achicar un poquito, ¿eh? Aunque me, lo que puedo hacer es comer un poquito, comerme un poquito más la parte ahí. Sí, eso voy a hacer. Ya, no lo voy a cortar. Entonces, este es el primero. Hago lo mismo, la mitad. Y corto acá y acá. Ahí está, el primer banderín. Ahora, este de aquí, voy a cortarlo un poquito más. Para que quede un poquito más chiquito. Aquí y aquí. Ahí está. Ahí este, este, este. Y este de aquí, voy a cortarlo un poquito más. Ahí más o menos. Igual. El medio. Aquí y aquí. Ahí. Entonces, uno, dos, gracias por los corazoncitos, y tres. Ahí. Así se supone que va a quedar mi banderín. ¿Dónde está mi palito? Ya se escapó. Así es. Acá está. Sale volando. Ya, ahí. Entonces, yo me quedo contenta con el tamaño que quiero, y ahí lo dejo. ¿Ya? Ya, antes... ¿Sigue prendida prendía la silicona, la pistola? Sí. Antes voy a poner la bolita. Aquí yo le puse blanquita. Le podría poner un pompón rosadito como este. O Si sí, Estos son mini pompones, ¿ya? Estos son los mini, los bebés. Vamos a ponerle diferente. Vamos a ponerle este. ¿Ya? Entonces agarramos la silicona, un puntito. Ay, perdón, ya lo estaba haciendo fuera de cámara un puntito de silicona y el pomponcito ahí ahí ¿lo vieron? ahí está el pompón y eh, ahora antes de poner la, la, los banderines vamos a hacer este detallito que está aquí ahí, este ya entonces, para hacer eso, necesitamos las siguientes herramientas. Yo saqué este estuche que me regaló CCG, no sé si todavía sigue por ahí CCG, y me puse a ver lo que tenía, que necesitaba así cositas bonitas para colgar, eh, y encontré unos corazoncitos para... Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas. Hola, buenas noches, encontré eh, sus bolitas que me mandó, se acuerdan que me mandó de regalo Un montón de bolitas así con los que hace sus, eh, sus punzones, ya Entonces encontré que aquí me había mandado unos corazoncitos, ¿los ven? Entonces dije, ajá, aquí podía usar estos corazones que están lindos eh, Podía usar este de aquí también que lo vi este, Vamos a sacarlo, ya entonces dije cuál uso y encontré este. Ahí, ahí está. Ya, este corazón chiquitín rosadito. Entonces, este dije voy a usar. Seguidamente, necesitamos, aparte de eso, oh, voy a bajar. Voy a bajar. Necesitamos eh, un arito. Vamos a sacar el arito. ¿Dónde está mi, mi, mi, mi? Miren, miren esta que me regaló también ella. Entonces Me encanta, me regaló este, Ceci. La florcita con un mini, mini cascabel. Y cuando yo utilizo para mi escarcha o lo que sea, se escucha y se ve lindo. Esto me regaló también Ceci. G. ¿No es una belleza? Una, be una bellecita. Entonces, en, cuando ustedes ponen estas cositas, se ven bonitas, ¿no? Entonces necesito una arandelita. ¿Sabes lo que estaba buscando mi pinza? Tengo un pinzas y ahora no veo mi pinza. Ya. Bueno, ahí tiré unas cuantas. Y necesitamos un, este, de estos palitos, Listos de acá. ¿Ve? Y yo en realidad tengo un estuche como este de aquí y ahí voy, este. Juntando para hacer estos detallitos, ven ya y voy a sacar de ahí, voy a sacar estas bolitas también. Ya, o sea, aquí en el scrap entra todo. Esa es la verdad. Todo entra, todo entra. Bien, entonces, coqueta la cucharita. Sí, coqueta la cucharita. Bueno, necesitamos esto. Voy a bajar un poquito más la cámara para que vean, porque ahora sí voy a hacer algo chiquitito. Para poder hacer esto, esto, esto, ¿ya? Entonces necesitamos estas bolitas que están aquí y nada más. Ahora sí vamos a poner una bolita. El corazoncito. Ahí, ahí, el corazoncito. Otra bolita, para que bonito. Creo que ya están viendo hasta, están viendo hasta las uñas. Ahí, ahí nomás. Y ahora sí lo corto. Yo tengo estas dos herramientas nomás. Con esto, para mí, es suficiente. Cortamos aquí más o menos. Ahí. Yo no sé nada de billetería. aprendí así nomás. Este. Voy a cortar un poquito más. Y ahora sí, le doy la vuelta para que se agarre de la aranelita. Ay, perdón, creo que me estoy saliendo. Ahí está. No ven nada, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está, ya lo hice. Lo que pasa es que para que quede bien, me tengo, lo tengo que pegar hacia mí y queda bien redondito, bien cerradito. Claro que quiero que quede. <ríe> Sorry, ¿eh? Sorry con el club. Pero necesito pegarlo bien. Ya está. A ver. Ahí. Ya y ahora hay que agarrar una arandelita de estas, abrirla, porque voy a ponerle dos. Ay, si no me están mirando, disculpen. Sino que como es chiquito, tengo que pegarlo hacia mí. Ya, ahora lo regreso. Ya está. Ahí voy. Y ahora el otro. Tengo que poner dos. Pequeñeces. Para que quede linda. Esto como, como comprenderá No se lo puedo mostrar a mis alumnas. Porque nos demoramos dos días. Y no pues no. Ellos necesitan todo mi, mi tiempo. Para mostrarles. De todo. Ahora sí. Me falta un par de herramientas ahí. Porque solamente tengo estas dos. <risa> Sorry. Es que ya me imagino a la... a, la, a, a, a, a, a, a ceci haciendo sus punzones y trabajando esto, ¿no? O sea trabajoso es, ya, ahora sí, ya está, miren, ahí está, y ya está, lo meto por aquí para que se quede aquí, ahí, así, lo ven, ya, creo que ya está muy, vamos a dejarlo acá, y ahora sí ya comienzo a pegar mis banderines, vamos a pegar este primero, ahora sí, silicona, Hello, hello. Los palitos de colores son palitos de dientes. Sí, Janet. Qué linda sus uñas, mis cari, bien naturales. Sí, ¿no? Naturales. Hola, buenas noches. Qué bellezas estás haciendo. Hola Alicia. Le falta la herramienta pico de oro? ¡Sí! Me falta la herramienta pico de oro. Ya les digo que yo con eso trabajo. Me demoro más, pues, pero no Necesito las que me faltan. Ya, ahí está. Vamos pegando el primero. ¿Se acuerdan? El primerito. Ahí está. Luego vamos a pegar el segundo. El segundo es este. Echarle la silicona de una vez. Ajá, Ahí. Adelante, tome asiento. En realidad ya estamos terminando. El video queda grabado. Recuerden que he hecho un reto. La que haga embellecedores. Y eh, me mande, porque voy a postear mañana. Y me mande, me diga, Cari, yo estoy haciendo embellecedores. Apenas termine yo de hacer todos los embellecedores que quiero. Y el libro de embellecedores, eh, intercambio conmigo. Es un San Valentín secreto. Bueno, no es tan secreto. Vamos a ver quién trabaja. Y si nadie lo hace, me quedo yo con, unas, con las mías. Eh. <ríe> ya está. Ya está pegadito, pegadito, pegadito. Ahí está. Dígame, mm. si no es una bellecita. Es hermoso. Ahí está. También le podrían poner estos mini pomponcitos, miren. Ahí. Le podrían poner mini pompón. Le podrían poner, no sé, eh, un corazón con, en, con un huequito y le colocan ahí. O sea, realmente pueden hacer linduras. Este de aquí podría ir también colgadito acá. ¿Ven? Ya. Ya está. Ahora sí, ya por gusto tengo estos. Vamos a regresarlos a su sitio. Ahora sí ya tengo que ponerle el. Ay, perdón. Ay, disculpen. Yo siempre sonó no tres veces. Ay, ay, este me encanta, este erizo. Es una cosita hermosa. Vamos a poner el ericito por acá. Y sus corazones. Ya con este no voy, ya. Ya están aburridas de mí. Corazoncito chiquito por acá. Ay, y el otro corazón tiene que ser dorado. Tiene que ser dorado. Ya está. Los dos, estoy usando este de aquí y vamos a colocar uno por aquí y el otro por aquí. Así. Así me gusta. ¿Ya? Entonces vamos a pegar acá. Ahí la silicona. Ahí, un corazón. A este le vamos a poner su, su 3D. Ahí. Y el otro corazón viene por acá. Con su 3D también. 3D más chiquito. Y creo que acá, porque aquí va a durar acá. Ay, qué bellísimo. Ahora sí, una palabrita bonita. Esta, me compré hace tiempo estas eh, palabritas de la pandita scrapera y me encantan. <coughs> Voy a ponerlos. Acá sí voy a ponerlo. Love, lo love, love. Ya. Voy a ponerle una cartulinita blanca. Debajo de. De la palabrita. Porque, como les digo, estas. Ay, voy a subir. Como les digo, estas de acá tienen un pegamento que no. No es bueno, ¿no? no Voy a hacer un cartelito para reforzar la palabrita. A los otros también les voy a hacer cartelito para reforzar. Este está muy grande, por ejemplo. Entonces, vamos a cortar. Voy a cortar aquí. Eso quiere decir que el blanco va a venir acá. Uy, si sí, lo están viendo, ¿no? Tiene que ser chiquito porque realmente es chiquito el embellecedor. Entonces la palabrita no puede ser chiquita. Ya estamos terminando. Hicimos uno, dos, cinco embellecedores. Aquí. Aquí. Y aquí, a ver, ahí está la palabra love. Y la vamos a poner aquí. Ya, ahora sí. Ahí, listo. Lo terminamos, lo hicimos, quedó la mesa. No se imaginan cómo está la mesa. Mira, vamos a botar un poquito para que no haya mucho. Me dicen qué les pareció. Y lo que quiero son muchos corazoncitos. ¡Ay, miren, me Ahí está la ricurita. Ahí está la ricurita. Pocos materiales, ¿no? Porque es poco, no le estoy metiendo tanta cosa. Y miren qué bonito queda. ¿Mm? Ahí están los dos. Vamos a ver quién. Y, y los voy a empaquetar lindo, ¿ah? ¿eh? Para que la que se lo lleve, se lo lleve como tiene que ser. Pero obviamente va a ser intercambio. O sea, yo voy a tener sus embellecedores. Ahí está. Vamos mostrando lo que hemos hecho. ¿Cuánto tiempo estamos? Una hora y media. Ahí está. Otro. Acá viene otro. Y es las ricuritas. Gracias por los corazoncitos con mucho cariño les comparto chicas. Ahí está. Sencillos, ¿ah? Sencillitos. ¿Para qué vamos a necesitar más? Y este que me ha encantado, que yo creo que lo voy a cortar este y lo voy a poner en 3D porque es totalmente diferente un trabajo en 3D, como ven aquí. A un trabajo así de sencillo. Este tiene 3 de aquí nomás. Poquito. Lo voy a cortar para que todos sean igualitos. Muy bien. ¿Les gustó? A ver, lo voy a poner acá. Ahí, ahí, ahí. Las voy a leer ahorita. No las estoy leyendo, las voy a leer. Ahorita mismo las voy a leer. Espérenme. Este acá y estos acá. Ahorita las leo. Un ratito. A ver. 28, en un ratito se fueron, eran treinta y tantas. Salud. <ríe> gracias. Gracias, gracias, chicas, gracias. A ver, ¿todas han compartido? Muy lindo, gracias. Gracias, chicas, con cariño para ustedes. Eh, ustedes saben que normalmente en la noche estoy dictando clases, pero... Ahora estaba libre y me, ten, y me moría de ganas de seguir haciendo más embellecedores que no pude hacer eh, con las principiantes muchas porque necesitaba darles otra más contenido. Entonces no pude hacerles muchos embellecedores. Así que aquí es la clase de refuerzo. Pero aquí sí se los dejo libre para todas para que puedan participar. Pueden participar de este reto que les estoy diciendo. Mañana subo. Eh, mañana subo los, eh, el, los modelos y empezamos con este cupido secreto, ¿ya? Solo las que participen o estén haciendo sus embellecedores, voy a hacer el intercambio. Pero no va a ser estos únicos, ¿ah? Van a haber más embellecedores. Yo me, me conecto en cualquier momento y vuelvo a hacer algún embellecedor. Entonces, vamos a hacer un librito que ya, ya lo vi cómo lo voy a hacer. Lo voy a hacer shaker. Eh, y lo vamos a trabajar bonito para intercambiarlos, ¿ya? Ese va a ser el regalo. Linduritas, qué lindas quedas, tan lindo, Gracias, mis, todo lindo. Gracias, chicas. Qué bueno que les gustó. Ahí está. Mañana lo subo, ¿ya? Con, eh, con luz, porque no se ve muy bien cuando está en oscuras. Han quedado bonitos, ¿no? Es un un relajo, es un desestrés, esto de, de hacer embellecedores. Bueno, de hacer todo lo que hacemos nosotros, de hacer scrap ¿no? Muy bien, yo voy a ver quiénes han sido los que han compartido y voy, en cualquier momento vuelvo a entrar. ¿Ya? <risa> Buenas noches, Miss. Hola, Mari. Queda grabado, ¿ah? ¿eh? Yo quiero participar en el intercambio. María Luisa, perfecto. ¿Cómo hacen para participar del intercambio? Van avanzando a medida que yo voy avanzando. ¿Hoy día qué día es? ¿Qué día es hoy? A ver. ¿Diez creo? Ah, ahí está. Ay, ah, ya falta poco para... Falta poco para el 14. Bueno, vamos a hacer... Vamos a hacer no un intercambio así como... Ay, ya inscríbete y luego yo te acomodo. No. Yo voy a ir haciendo embellecedores Si puedo, todas las nochecitas me voy conectando un ratito. No, no puedo todas las noches. No me puedo comprometer hoy tengo clase, de repente me conecto en la mañana, en la tarde, cuando tenga tiempo, hago algo y vamos armando el librito, solo de embellecedores, ya, los vamos a empaquetar así bonitos y, y los vamos a poner en el librito, ya, y cuando yo vea que han trabajado, entonces la primera que termine conmigo, intercambia conmigo, eh, y, y cuando ya vea que vayan avanzando las demás, hago que se intercambien entre ellas yo misma las voy a enganchar una con otra ¿ya? y si quieren que no sean necesariamente estos embellecedores, sino de repente hicieron otros porque de aquí me voy a conectar para hacer rosetas, es, es muy bonito además les ayuda a, a crear ¿ya? Eh, pero bueno, la idea sería que sean los mismos que están que yo estoy haciendo ¿no? porque cuál es la gracia que si tienen por ahí embellecedores y dicen, mis ya tengo acá no, que sean embellecedores y sean de amor. Porque yo quiero yo quiero intercambiar de amor. Yo soy bien amorosa. <ríe> Bellos, Sandrita, lindos embelleceres. ¿eh? Buenas noches. Jueves 10. Sí, hoy día jueves 10. Entonces, vamos a tratar hoy día jueves, viernes, sábado, domingo. Podría conectarme. ¿Y 14 qué es? Lunes. Ah, bueno, si es que nos pasamos del 14 no importa, ¿no? La cosa es que quede bonito. Total, febrero todo el mes es el mes del amor. Sí, pues era para hacerlo un poquito antes, ¿no? Pero me, me provocó porque trabajé con las, las principiantes embellecedores y dije, ya voy a hacer esto. Así que este, van a trabajar conmigo. Mañana yo lo subo eh, y la que va avanzando lo, lo sube ahí en la página, ¿ya? Lo sube, van avanzando, lo van subiendo. Y yo voy viendo quién está participando porque lo van subiendo, ¿ya? No importa si no les queda tal cual, pero traten de seguir porque está súper fácil, ¿ya? Traten de seguirme eh, con otra colección si quieren, ¿ya? Muy bien, la primerita, la primerita que trabaje y me mande o lo vea yo en el, lo vea eh, posteado, esa es la que va a, a terminar, va a intercambiar conmigo. Pero tiene que haber terminado hasta el libro de embellecedores, todo, ¿ya? Muy bien. Buenas noches, cuídense mucho, que duerman y sueñen con los angelitos. Bye, bye.